Muy buenas, ¿cómo están? Estamos creando una serie de, de videos sobre seguridad en redes sociales y estos videos son muy útiles para seguridad en cualquier tipo de sitio web y cualquier tipo de acreditación en cualquier página web. Va a servir tanto para Facebook como para la página web del banco desde donde administramos nuestros fondos. ¿Sí? Eh, a mi izquierda tengo una lista de... Consejos, como bien dice el documento, para generar contraseñas fuertes. ¿Por qué está la palabra fuertes entre comillas? Porque en definitiva ninguna contraseña es del todo fuerte. Pero sí podemos tratar de acercarnos a una fortaleza muy difícil de destruir. Y esa es la idea de este video. Voy a maximizar el documento que está allí y vamos a ir viendo rápidamente y punto por punto de qué se trata todo esto. primer consejo que tenemos, debe poseer al menos, es decir por lo menos un número, una letra minúscula una letra mayúscula y un símbolo ahora vamos a mostrar por qué con un sencillo programa que en parte lo bajé de internet y en parte lo hice yo y en parte lo modifiqué debe poseer al menos un número una letra minúscula, una mayúscula y un símbolo porque la contraseña de esa manera es más fuerte, pero no quiere decir que con cuatro caracteres esté resuelta. No quiere decir que con un número, una minúscula, una mayúscula y un símbolo esté solucionado el tema. No, allí dice por lo menos. ¿Por qué? Porque hay programas que lo que hacen es ayudar a la persona que está tratando de obtener la contraseña de otro, generando contraseñas aleatorias por esa persona, o para esa persona y probándolas en un sitio web. Por ejemplo, si yo quisiera acceder a una red social con la cuenta de una persona extraña bastaría con que yo ponga el mail de esa persona, el correo electrónico de esa persona en la red social que fuere por ejemplo en Facebook o el teléfono de esa persona o el identificador que fuere y luego empiece a tirar palabras al azar o combinaciones de números letras y símbolos entonces si en vez de hacerlo yo lo hace un programa por mí evidentemente que la velocidad va a ser mucho mayor y la contraseña en algún momento la voy a lograr obtener por eso es que cuanto más largas mejor allí vamos al punto número 2 y ahora vamos a ver en funcionamiento el programa que tengo preparado para ustedes Dice debe tener un mínimo de 8 caracteres de longitud, un mínimo de 8, 8 es lo mínimo aceptable, pero si, si es de 12, de 15 o de 20 es mejor. Cuanto más larga la contraseña, siempre que se respete esto de aquí arriba, o un número, una minúscula, una mayúscula y un símbolo, cuanto más larga mejor es. Empecemos por crear contraseñas de 8 caracteres de longitud respetando el punto 1. Vamos a ver un curioso programa que está adaptado para justamente para el día de hoy. Vamos a abrir una consola, una terminal en Linux y vamos a arrastrar el programa aquí adentro. Vamos a ver el funcionamiento del mismo, cómo hacen los programas que. que ayudan a las personas o a los hackers o a quien sea a, a buscar contraseñas o adivinar contraseñas. En realidad no se adivina. Voy a. Voy a agrandar la letra para que se vea mejor voy a ejecutar el programa las contraseñas no se adivinan las contraseñas en realidad se buscan se busca minuciosamente toda posibilidad en, en todo orden posible de números, letras, minúsculas y mayúsculas y símbolos hasta que se da con la contraseña de hecho no hay ninguna contraseña que tenga otra cosa que no sean números, letras, mayúsculas y minúsculas y símbolos Vamos a ver cómo funciona este programa. Este programa fue pensado para eh, descifrar contraseña. La tasa de tiempo entre intentos es un segundo. Como se ve aquí, el programa va probando. H, I, J. Empieza desde la A. Desde la A mayúscula. Tendría que empezar desde la A mayúscula hasta la Z mayúscula. Luego hacer desde la A minúscula hasta la Z minúscula. Luego desde el 0 hasta el 9. Y luego todos los símbolos que se pueden imprimir desde un teclado. En este caso el programa está adaptado para trabajar solamente con letras mayúsculas para que se entienda mejor el propósito. Si no, sería muy difícil hacer un video corto sobre contraseñas si, si estiramos demasiado los ejemplos que ponemos. Supongamos que estamos eh, utilizando el ordenador de casa. Eh, lo tenemos conectado a, a la pantalla de inicio de sesión de Facebook, o del Banco República, o del Itaú, o del Santander, o del que sea, y estamos tirando contraseñas de un solo dígito, por ejemplo A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula, D mayúscula y así, hasta llegar hasta la Z. Imaginemos que luego recorremos todas las letras minúsculas, todos los números y todos los símbolos y no obtuvimos la contraseña de la persona. Entonces empezaremos con una doble A, una AB, AC, AD, AE, AF, A0, A1, A2, a arroba a numeral a símbolo de exclamación etcétera etcétera y allí probamos con doble dos dígitos pasando también por las minúsculas si no tuvimos la contraseña de esa manera haremos doble a a doble a b doble a c y así una por una hasta alcanzar una cifra de caracteres de 50 caracteres ¿Ustedes creen que hay contraseñas de más de 50 caracteres? Puede haber, sí, seguramente haya, pero están en un, en un grupo del 1%. La mayoría de las contraseñas están entre 4 y 12 caracteres aproximadamente. Ya está todo estudiado eso, no es que yo lo diga porque me parece que es así. Ya está todo estudiado y la gente que trata de descifrar contraseñas ya lo sabe. Entonces, si tenemos un ordenador que no es tan potente, que logró verificar de la A hasta la J, segundo a segundo, Probemos con uno más potente que reduzca la tasa de tiempo entre intentos en vez de utilizar un segundo por intento, que utilice 0,75 de segundo. Ahí lo vemos trabajando. Va un poco más rápido que la vez anterior. Eh, de esta manera ya llegó al doble carácter, a la doble A, y ahí sigue. Entonces, supongamos que el ordenador principal, el primero que usamos fue el que tenemos en casa que puede tratar de descifrar contraseñas y haciéndolo a una por segundo, porque su procesador, su composición de hardware le da como para eso. Ahora tenemos un ordenador un poco más potente que es el de un amigo, por ejemplo, y lo hace a cada 0.75 de segundo. ¿ta? O sea que es más rápido que una vez por segundo. pero todavía no llegamos a una contraseña de 4, 5, 6 dígitos, por lo menos, o de 8 dígitos. Entonces vamos a hacer uno más potente que hemos conseguido, supongamos que lo hemos conseguido. Ahí le damos, pasamos por un ordenador que podía eh, sugerir una contraseña por segundo, a uno que podía, con, con, eh, a uno que podía sugerir una cada 0.75 de segundo, y pasamos finalmente a uno que puede con dos contraseñas por segundo, o sea que su tasa es de 0.5 segundos. Pero sabemos que si estamos probando con uno que hace dos contraseñas por segundo o que tira dos contraseñas por segundo y recién vamos en, un, en dos dígitos, tenemos que acelerar el proceso. Entonces vamos a probar con uno más potente, que lo hace cada cuarto de segundo. O sea, este ordenador ya está tirando cuatro intentos de contraseña por segundo, bastante más rápido que el primero y que todos los demás. Ahí estamos todavía en dos dígitos. Y vamos a probar con uno más potente aún todavía, que no tiene ningún retardo. En este caso, este ordenador está yendo a la máxima velocidad que le es posible según su sistema operativo, su configuración y su composición de hardware. Este programa fue diseñado para sugerir un millón de contraseñas. Va por la contraseña por el intento 300. Ahí ven ustedes cómo se hace para tratar de robar una contraseña o de adivinarla con ordenadores mucho más rápido que estos. Este es mi ordenador personal, es una laptop que no tiene un gran rendimiento, pero es un equipo decente, bueno, este equipo tiene la capacidad de tirar eh, más de cuatro contraseñas por segundo. Hay que decirlo, las páginas web están, eh, están protegidas. Contra este tipo de ataque Si nosotros en el Banco República o en otro banco Tiramos tres contraseñas Erróneas El banco lo que hace es bloquear la cuenta de esa persona Y esa persona tiene que correr con todo Con un proceso de seguridad Que al final De esa manera desbloquea la cuenta Pero ahí vemos Si nosotros tuviéramos un programa Que tire dos contraseñas por día Y conociéramos a la persona E hiciéramos una lista de todas las posibles Contraseñas que podrían llegar a ser y lleváramos un registro de cada contraseña que fue utilizada. ¿Qué sucedería? Lo más probable es que en algún momento descubriéramos esa contraseña. Y no tenemos por qué estar hablando de un banco. Podemos empezar con una dirección de correo, que tiene para, para este tipo de, de problemática, plantea una serie de medidas de seguridad mucho menos potente que la contraseña de un banco, o que la página web de un banco, lógicamente. Entonces podemos empezar por tratar de hackearle la cuenta de correo y después vamos a ver cuántas cosas se pueden hacer con un correo hackeado o con un whatsapp hackeado en la serie de videos que comprenden esta pequeña colección vamos a hablar de todo eso eh, vamos a, a dejar el programa corriendo mientras volvemos a traer al documento que teníamos al principio que lo tenemos por acá Así que ya comprendimos por qué debe poseer al menos un número, una letra, etc. Que es el punto 1. Ya comprendimos el punto 2, que tiene que ser cuanto más largo posible. Ahora vamos al punto 3. La frase utilizada no debe hacer referencia a documentos de identidad. Esto pasa con el plan Ceibal, por ejemplo, que le dan a un profesor, eh, un usuario y una contraseña, que es su cédula de identidad, para entrar a un espacio web. Eso le dejamos al plan Ceibal, la, eh, la reflexión sobre esto no se deben utilizar documentos de identidad tampoco credenciales, la credencial para votar o credencial, el carnet de salud o cosas así no se deben usar nombres de mascotas no se deben usar direcciones ni las que tuve, ni las que pienso tener, ni las que tengo ni la de un amigo, ni nada por el estilo ni la del músico de mi preferencia ni la del artista, ni la del futbolista, ni la del nada ni fechas de ningún tipo ni nombres, sobrenombres, ni apellidos, de nadie ni referencias personales de ninguna especie, ¿por qué?, porque hay gente que se encarga de hacer fishing, el fishing es, es como ir a pescar, yo empiezo a conocer a una persona y de repente eh, veo que le gustan los perros y que tiene tres, ¿y cómo se llaman esos perros?, bueno, el nombre de uno de esos perros o de los tres o una combinación de los tres probablemente sea la contraseña de alguna de sus cuentas, entonces voy a empezar a probar, si no puedo con los perros, probaré con sus gatos o con las mascotas universales. Por ejemplo, con el gato Tom, o con Piolín, o con Silvestre, o con Jerry, o así. Voy intentando, intentando, hasta que en algún momento es posible que dé con la contraseña de esa persona. Eh, bien, por eso no se deben usar referencias. Vamos a ver qué tipo de contraseña podemos usar, porque si vamos restringiendo tanto las posibilidades, va a llegar un momento en el cual no sepamos qué contraseña poner. Punto 4. No debe poseer tildes ni símbolos cuya escritura no esté estandarizada. ¿Por qué no puede poseer tildes si bien es una excelente medida de seguridad, una letra vocal con tilde o una consonante con tilde en los sistemas en donde, lo, donde esto es permitido? Porque yo nunca no, no sé en qué computadora, cajero o dispositivo voy a tener que poner mi contraseña. Y si el teclado no está configurado correctamente, por ejemplo, si yo... Eh, quiero poner una palabra con tilde, por ejemplo, camión. Cuando vaya a ser el tilde de la letra O, si el teclado está mal configurado y estoy tratando de poner esa contraseña en el banco, en, un, en el banco de mi confianza, voy a terminar eh, por bloquear yo mismo mi cuenta y no creo que sea algo que yo quiera hacer. ¿Por qué? Porque justo el tilde que estaba poniendo era el tilde a la francesa. Más allá de que el teclado me muestra el tilde hispano, por decir de alguna manera. Pero bueno, eh, todo corresponde a la configuración del equipo en donde yo vaya a poner la contraseña. Por lo tanto, en este caso, voy a evitar los símbolos que no estén estandarizados y los tildes. ¿Qué son los símbolos no estandarizados? Cualquier símbolo que no se haga con la parte superior del teclado. Con la, con la fila de números que está en la parte de arriba del teclado. En la parte de arriba del teclado tengo números del 1 al 0, ordenados de izquierda a derecha. El 1 es un símbolo de exclamación, el 2 es una comilla, el 3 es un numeral, el 4 es un símbolo de pesos, el 5 es un porcentaje y así puedo seguir. Ese tipo de símbolos sí se recomiendan, pero los símbolos que yo hago con alt -L, o Alt-GR4 o cosas por el estilo, no. Por la misma cuestión, el teclado puede estar mal configurado y yo... Puedo no estar escribiendo mi contraseña como corresponde. Y hay un montón de lados en donde yo ni siquiera puedo probar a ver qué estoy escribiendo. Hay lugares en donde no se me permite ver la contraseña que estoy escribiendo y me parece perfecto. Pero por ese mismo motivo voy a tratar de evitar el punto 4. Punto 5. No debe ser utilizada en más de un lugar. He escuchado a un montón de gente diciendo Ah, yo tengo la misma contraseña en Facebook que en Gmail y que en Instagram. Pues bien, si te llegan a hackear una de esas tres cosas, te van a, te van a terminar hackeando las tres. Porque si yo tengo acceso a una contraseña que es la misma en cinco lugares... Hackeé cinco lugares, maté cinco pájaros de un tiro, como dice el dicho. Así que por eso no voy a utilizar mi contraseña en más de un lugar. Sexto. En el centro Linux donde hice el curso de redes... El profesor, eh, un gran profesor por otra parte... Que voy a dejar la referencia aquí abajo del centro Linux y de él... Dice, decía... La contraseña no se la des ni a tus hijos ni a tus empleados. ¿Por qué? Porque estaba trabajando con un público genérico éramos, mayor, mayoritariamente padres y em, o empresarios o las dos cosas, entonces no se la voy a dar a mi hijo por más que yo confíe plenamente en él, ni se la voy a dar a ningún tipo de persona bajo ningún concepto, ni a mi mejor amigo ni a nadie, ¿por qué?, porque esa persona en algún momento puede llegar a notarla para tratar de ayudarnos en alguna situación específica o puede puedes pasársela a alguien de su confianza, porque no olvidemos que esto funciona así, yo le tengo confianza a una persona, ¿Y por qué esa persona no le va a tener confianza a otra, tanto como yo se la tengo a ella? Si yo le tengo confianza a alguien, esa otra persona va a tener confianza, aparte de mí, en otra persona más. Y puede ser que pase la contraseña, la de Netflix, la de Facebook, la del banco, la que sea. Y ahí, en algún momento, la cadena rompe por el eslabón más débil. La persona que sea menos consciente de la seguridad, o que sea menos consciente de qué tipo de personas la rodean, es posible que termine rompiendo el eslabón de seguridad y termine nuestra contraseña en manos de alguien que no queremos 7 no debe estar anotada en ningún lugar por el hecho evidente de que si, yo la anoto en un, si la anoto en un lugar y la persona y alguien lo encuentra es fácil bingo ya está ya tengo la, la contraseña de la persona ahora con tanta restricción qué tipo de contraseña voy a poner voy a evitar las palabras voy a ir más que nada a cadenas de caracteres incomprensibles o voy a recurrir al poder de la nemotecnia Aquí dice, la nemotecnia o mnemotecnia es el proceso intelectual que consiste en establecer una asociación o vínculo para recordar una cosa. ¿Cómo hago para eh, utilizar el número 82 en mi cuenta? Si me gustara ese, ese número. Pues bien, recuerdo el Mundial de España. El Mundial de Fútbol de España de 1982. Entonces, eh, pongo, en vez de poner Hugo82, me anoto... Eh, mi nombre España ¿qué quiere decir mi nombre España para alguien que no me conoce bien? nada, mi nombre puede ser que sepa que es Hugo, iba a probar con Hugo España Hugo Hispania, Hugo Spain eh, Hugo Bandera Hugo lo que sea y no le va a encontrar la vuelta a mi contraseña entonces, de esa misma manera se puede utilizar eh, no sé la asociación de números con eh, con nombres y viceversa, nombres con números ahora, miren este último ejemplo aquí está aquí en este caso vamos a agrandar y vamos a ver bien si yo te digo que la contra, que si yo me llamo Pedro Gutiérrez y mi contraseña es Pedro Gutiérrez parece algo que viola todas las normas que acabamos de de citar pero en este caso miren si ustedes leen rápidamente aquí aquí dice Pedro Gutiérrez Nada más que la E se sustituyó por un 3, la O se, se sustituyó por un 0, la G se podría sustituir por un 6 también, la T por un 7, la I por un signo de exclamación y así con todos los números. Toda letra que se parezca a un número puede ser sustituida por ese número, podemos empezar con mayúscula, por ejemplo, todas las frases, o una vez con mayúscula, otra con minúscula, Podemos separar con un guión bajo o no separar directamente. O separar con un carácter especial. Eso lo veremos nosotros. A nuestro modo, según nuestro, nuestro criterio. Y aquí, para finalizar, vemos que el programa todavía sigue. Ya llegó a los tres caracteres, va por la H. En, si lo dejamos trabajar, va a, seguir, va, a llegar, va a alcanzar los cuatro caracteres. Claro, cuando suma un carácter demora mucho más. ...en alcanzar al siguiente... ...es mucho más rápido... Eh, ...adivinar contraseñas de un carácter... ...que adivinar contraseñas de dos... ...y es mucho más rápido... Eh, ...deducir contraseñas de dos que deducir de tres... ...como vemos ahí... ...este programa pudo perfectamente con contraseñas de uno y dos dígitos... ...pero ahora que está en el tercero se quedó como trancado allí... Eh, ...bueno, el programa... ...puede estar optimizado para... ...incluso hacer mucho más pruebas que estas... ...y esto se lo estoy mostrando con un ordenador común y corriente... Eh, fabricado en 2018 no es un ordenador muy potente no es un ordenador tipo gamer o cosas por el estilo, ni siquiera es una torre que, que sería mucho más potente que un ordenador portátil bueno, eh, dejando el programa contando, voy a cortar el video por acá y espero que haya sido de su agrado y que sigan estos consejos y no se olviden de ver el resto de, de videos sobre eh, seguridad sobre todo en redes sociales. Muchas gracias por vernos.